Hola, ¿qué tal? Mi gente linda de Las Vegas, mi nombre es Juan Carlos Carrera, su Real Estate Hispano, aquí en Las Vegas. Y hoy le vamos a estar hablando sobre refinanciamiento. ¿Y por qué es importante, Juan Carlos, hablar sobre refinanciamiento? Porque eso fue lo que yo aprendí, cómo hacer dinero refinanciando tu casa para comprar más propiedades o, en este caso, por ejemplo, para que le pierda el miedo a cómo están los intereses. Pero primero tiene que saber para qué se hace ese refinanciamiento. Entonces vamos a hablar sobre eso y mucho más. Y primero vamos a comerciales. Bueno, para hablar sobre refinanciamiento tenemos una presentación que les va a dar una ideita de cómo... Eh, ¿Qué cosas tener en consideración y para qué se hace un refinanciamiento? Eh, so, hay muchas preguntas de, sobre esto y, y ¿qué me sirve a mí un refinanciamiento? Bueno, solución, si me pasas, por favor, eh, la presentación de PowerPoint. Entonces, eh, esa es la pregunta. Hay muchas cosas por las cuales se hace refinanciamiento eh, y de las cuales vamos a estar hablando el tema de hoy. Pero es mucha matemática que a veces... Ustedes no saben y tienen que confiar en el banco y de eso vamos a estar hablando porque he visto algunos prestamistas que ellos sí hacen dinero por el refinanciamiento y aunque es duro decirlo, que la ética, ellos le, le pasan cursos de ética a decir oye solamente haz una cosa cuando tienes sentido para el cliente, no hagas una cosa que no tiene sentido para el cliente por cuestión de hacer dinero. Cuando usted está refinanciando, el único que hace el dinero es o usted y el banco. Pero cada vez que el banco lo ayuda a refinanciar, usted, eh, el banco va a estar haciendo dinero. No en todos los casos es conveniente refinanciar. Por eso, póngame atención hasta el final del video para que usted entienda cuándo es que usted debe refinanciar. Ok. Hay muchas preguntas. Eh, no es lo mismo refinanciar. Eh, una casa primero para refinanciar la casa. Prácticamente usted está comprando la casa nuevamente. Sí, es decir que si usted puede tener mucho equity en su casa, pero si usted no puede clasificar para comprar una casa nuevamente, no, no, no tiene esto, no puede, no puede refinanciar. Es decir, tiene que estar trabajando, tiene que tener buen crédito. Lo único, lo único es que no tiene que tener dinero para refinanciar ahorrado porque el dinero lo va a sacar el banco de lo que ya usted tiene de equity en su casa. Si sí, esa pila de dinero que usted puede tener 100 mil, 200 mil hoy en su casa, usted puede sacar parte del dinero a ese, pero ojo que no siempre es bueno hacerlo. Y les voy a explicar cuándo. Entonces, una de las cosas que usted tiene que saber es y la pregunta que usted dice, bueno, ¿Puedo, Juan Carlos, sacar yo el 100% de equity que tengo en la casa? Y la respuesta es no. Para eso usted tiene que saber que hay diferentes tipos de refinanciamiento porque hay diferentes tipos de préstamos. Por ejemplo, eh, y yo, vamos a hacer disclaim aquí, soy realtor, no soy banco, no, soy, no tengo licencia de prestamista, pero esto es lo que yo he, eh, he acumulado acá por otros prestamistas que han trabajado conmigo y es a mí... Eh, a lo que yo entiendo según lo que me han dicho otros prestamistas esto puede cambiar, para eso siempre hay que consultar con un banco, con un prestamista pero esto es lo que usted tiene que saber para que ese prestamista o ese banco no, eh, no, no le tome como no le tome por tonto eh, y no le agarre el dinero sin usted saber por qué está haciendo las cosas no lo culpo, a mí me ha pasado me pasa cuando a vez que voy a los abogados y me empiezan a hablar en nombre y cosas extrañas, y yo digo, bueno, ¿qué me está queriendo aquí sacar esta persona? Por eso tiene que entender bien, y yo, si no entiendo una cosa, pues simplemente no pago, no lo hago el servicio, y eso es lo que le recomiendo también a ustedes. Entonces, vamos a ver acá. Acá, si usted tiene un FHA, y usted tiene que saber qué cosa es un FHA, Juan Carlos. Bueno, hay dos tipos de préstamos grandes, que son uno es el FHA y otro es el convencional. Prácticamente es eh, las dos formas tradicionales, que usted hace un préstamo, que una persona normal hace un préstamo. Y son los que tienen mejores intereses, los mejores beneficios para usted. Están los, los préstamos eh, no tradicionales, que hay otros bancos que cuando usted escucha por ahí, oye, tengo un buen programa que no te mide eh, no te mide dos años de trabajo, o no te mide el crédito tan alto, o no, te, o no tienes que tener crédito para, para, para comprar o para refinanciar una casa... Cuando una persona te está diciendo eso, esos son los que se llaman no conforming loans, uh, que son préstamos que personas como, como, como un ricachón que tiene bastante dinero y hace ese tipo de préstamos no, con, no tradicionales. Estos FHA y convencional son hechos por Fannie Mae, Freddie Max y estas agencias que están reguladas por el gobierno, entonces tiene que darle buenos beneficios a las personas. Entonces, por, por lo tanto, FHA... Y convencional prácticamente imagínense como un Uber, un Lyft. Solamente son los vehículos para que usted pueda comprar o alguien le puede dar un, un préstamo que sea controlado por el gobierno. ¿okay? Son los mejores que hay eh, eh, regularmente por ahí. Entonces un FHA, si usted tiene un préstamo FHA, puede hacer, eh, sacarle un 85% del equity de la casa. De nuevo, no lo puede sacar todo. Eh, un convencional, eh, depende porque los convencionales son los mejores préstamos pero no siempre, somos mejores cuando usted tiene buen crédito y usted tiene las condiciones creadas para que sea buen, mejor eh, préstamo, bueno el, el convencional el, puede usted, si es su casa principal puede sacarle hasta un 80% si es una casa rentada un 75% y si es de 2 a 4 unidades de una casa de renta pues usted puede sacarle hasta el 70% de esto quizás un prestamista le puede hablar mucho mejor, ahora Juan Carlos, motivos para hacer un refinanciamiento a una casa. Bueno, usted puede, entre muchos, usted puede bajar el interés de la casa, sacarle dinero de equity a la casa, la casa, y vamos a poner un ejemplo para que usted sepa y no entienda lo que es equity, la casa vale 350 mil dólares en estos momentos y usted le debe 200 mil, entonces el equity o la plusvalía de su casa es 150 mil. Entonces usted puede sacarle parte de ese dinero, que es lo que estábamos hablando. En dependencia de qué tipo de préstamo tenga y la situación, la intención que usted tenga con esa casa. Así sea vivirla personalmente, rentada. O si sí, el tipo de casa que sean dos o tres más unidades. Entonces, eh, ya hablamos sobre el eco y la casa. Y combinarla eh, puede ser. Pues, ¿sabes qué? Quiero pagar la casa mía rápida. Eh, voy a hacer un préstamo, un refinanciamiento a, en vez de 30 años, que es lo normal, voy a hacerlo a 15 años. Usted también puede comprar desde un principio eh, y por hacer sus pagos, es decir, decirle al prestamista, yo quiero pagar mi casa en 15 años. por supuesto que ahí es cuando le va a aumentar el pago principal y al interés, pero eso lo vamos a hablar ahorita para que usted pueda, pueda saber y pueda saber cómo, es, cómo funciona la calculación, ¿verdad? Bueno, para bajar el pago mensual, prácticamente es una redundancia porque cuando usted baja el interés, posiblemente baja el pago mensual de la casa, siempre que no haga una combinación, si usted le saca dinero a su casa, usted prácticamente eh, le hacen una combinación de la deuda que le están, que le están dando eh, con el pago de la casa, porque fíjense, fíjense cómo funciona, ¿okay? usted tiene 150 mil dólares en equity, usted quiere sacar, no sé, 100 mil dólares de esos 150 mil dólares, bueno, Juan Carlos, es que, y clientes me piensan a veces, oye, Juan Carlos, que ese dinero es mío. Lo puedo sacar, lo puedo usar, es como que voy a sacar. No, no, no, no, no. El banco solamente le está diciendo, yo te puedo dar ese dinero, pero te lo voy a incluir. Tú me lo vas a deber a mí y te lo voy a incluir en el pago de la casa. Míralo de esa forma. Es decir, que te voy a dar esos 100 mil dólares como si fuera otro préstamo que usted, que usted me tiene que dar, como que ahora usted va a Wells Fargo y le dice, oye, Wells Fargo, yo quiero que me preste 100 mil dólares. En vez de usted hacer otra deuda, aparte, usted lo que hace es que esa deuda la suma, la une con la deuda que usted tiene eh, del mortgage de la casa. Eso prácticamente es cuando lo que se llama cash out. ¿eh? Hace un refinanciamiento cash out, le saca el cash out. Okay. Eso es más o menos para que usted entienda. Y usted puede hacer una combinación de varias cosas. Usted puede bajar el interés a la casa si es que se puede bajar el interés. Porque fíjense lo que les voy a decir. Cuando usted refinancia, usted va a refinanciar con la circunstancia que está en el momento que usted va a refinanciar. ¿Cómo así, Juan Carlos? Sí, puede ser que usted haya comprado su casa con el 3% de interés y usted se da cuenta en este momento que ya tiene 200 mil dólares de equity en su casa, pero en estos momentos el interés está al 6%, entonces si usted refinancia en este momento para sacar es decir, lo que se llama el ejemplo de refinanciamiento cash out, si usted refinancia en este momento para sacar ese dinero, entonces eh, su pago mensual va a aumentar porque recuérdese, vamos a sacarle 100 mil dólares al ciento que esté en ese momento y ese porciento también va a afectarle esto, su pago mensual. Entonces, no solamente la deuda que usted va a sacar, como esos sí es 100 mil dólares, sino que la deuda que usted tenía antes también va a tomar el interés que haya en el momento que usted esté refinanciando. No sé si me hago entender pero lo que usted tiene que saber es que cuando usted quiere refinanciar, usted tiene que darse cuenta de qué interés es el que está en ese momento. Si, usted, si el interés está más alto de lo que usted tenía, posiblemente entonces el pago le va a afectar. Entonces, de nuevo, puedo hacer una combinación de sacarle dinero y depende del interés, va a bajar o va a subir en dependencia de lo que esté el interés en ese momento de mercado. Le voy a poner varios ejemplos ahora para que usted entienda un poquito mejor cómo funciona la calculación. Eh, y por otro mismo teníamos que, que también se utiliza para quitar el PMI, el Primary Mortgage Insurance. ¿Qué cosa es eso, Juan Carlos? Bueno, cada vez que usted compra una casa y no pone el 20% de down payment, entonces el banco como protección, es decir, no el banco, sino que esto eh, antes de existir todo esto del PMI, ¿Quién inventó el PMI? Prácticamente fue el gobierno para que personas como usted, como yo, que no éramos millonarios, pudiéramos comprar casa con un down payment pequeño. Antes, creo que antes de los mil, de 1980, por ahí, y usted quería comprar una casa, si no tenía el 20%, punto, no podías comprar casa. Entonces, el gobierno le dijo al banco, oye, eh, bueno, primero vamos a pensar, ¿por qué pedían el 20%? El 20% lo pide el banco, porque si usted, por ejemplo, ya no quiere pagar más su casa, el banco dice, no hay problema, yo me quedo de nuevo, ahí, para eso está la nota, la nota es lo que usted firma en título cuando compra su casa, que es el acuerdo que usted tiene con el banco. El banco prácticamente está diciendo que si usted no hace sus pagos, yo voy a recoger eh, de nuevo la casa y todo lo que haya de equity en ella. ¿Okay? So, sí. Entonces, eh, si usted, eh, por eso es que el banco pide el 20%, para cuando recoge eso, por lo menos en el papeleo de que los abogados, de que tiene que sacarte, a lo mejor tiene que, tiene que sacarlo de la casa, y, y, y en eso el banco va a perder mucho, mucho dinero. Pero entonces vino el gobierno y le dijo al banco, mira, vamos a negociar porque no todo el mundo tiene el 20% para comprarse una casa y nosotros queremos que más personas tengan casas de familia, no solamente los ricos pueden hacer dinero con las rentas y demás. Entonces el banco... El, el, el gobierno, disculpa, le dijo al banco mira, te voy a crear esto que se llama PMI Primary Market Insurance, que yo tú le vas a vender la casa con un ciento del 3.5% y si ellos te, te eh, si ellos te um, te hacen default es decir, si ellos no te pagan, entonces yo te pago a ti. Por lo general la mayoría de las personas que compran su casa nunca la pierden Esto tipo un insurance, como una aseguranza que hizo el gobierno con los bancos. Bueno, ese no es el tema del PMI, pero creo que le quedó clarito ahí. Por eso me gusta siempre aclararlo. Entonces, esto, si usted quiere quitarse el PMI, eh, prácticamente usted, si tiene un préstamo FHA, tiene el Private Mortgage Insurance, eh, que puede ser alrededor de un por ciento de lo que usted paga por su casa. Ese Private Mortgage Insurance puede ser, no sé, de 100, 200, 300 dólares. Depende del valor de la casa. Y del interés y de muchas otras condiciones, ¿no? Su crédito en ese momento. Yo, so, entonces, si usted quiere quitarse esos 200, 300 dólares, eh, cuando llegue el, eh, el momento donde usted llegue a ese 20%, que es lo que requería el banco principalmente, entonces usted puede refinanciar. Ahora, si usted tiene un préstamo FHA, por eso es que decía que el convencional es mucho mejor, usted tiene por los 30 años de, eh, de la vida del préstamo, usted tiene ese pagar ese PMI, lo que sea que sea. Creo que a veces va bajando un poquito, pero usted tiene que pagarlo. Cuando usted tiene un préstamo convencional, eh, usted se le puede quitar ese PMI. A, automáticamente se quita como a los 11 años, o sea, lo que, lo que sea que sea que va que ellos te pronostican ahí, que pagando usted el principal, eh, si usted paga un poquito el principal todos los meses, todos los meses, todos los meses, como que a los 11 años ya alcanza esos 20%, sin que especular de que tiene que subir el equity de la casa por el mercado que está subiendo que eh, de hecho yo lo he hecho muchas veces, he comprado casa y como al año eh, yo le he hecho mejoras a la casa, le hago un refinanciamiento y le quito ese PMI por eso es importante todo esto, ¿por qué? porque si yo le hago una remodelación a la casa eh, la casa tomó más valor de lo que tenía re, re, hago, le puedo demostrar al banco eh, que ya mi casa vale más de lo que, de lo que yo la compré, entonces si, si tengo un préstamo convencional, no tengo que refinanciar. Fíjense, eso es lo bueno. Yo puedo solamente decirle, mira, este es el aprecio de mi casa. Yo quiero quitarle el, el, el PMI a la casa y tú lo puedes hacer con un convencional. Con el FHA, no. Con FHA obligatoriamente tienes que cambiar de un FHA para un convencional y tiene que ser mediante un refinanciamiento. El convencional solamente puedes demostrar que tu casa tiene el 20%, hacerle un appraisal a tu casa o una evaluación y automáticamente te lo pueden quitar y lo que te cuesta el appraisal es de 400 a 700 dólares, una cosa así. Entonces, ahí te va. Ahora, vamos aquí a la computadora y te voy a enseñar, déjame quitar esta presentación y te voy a enseñar, eh, ok, esto es el mortgage calculator. Esto que te voy a enseñar ahora es como todo banco, no importa en qué banco, Banco América o Fargo, es como ellos calculan cuánto te va a quedar el pago de tu casa según el préstamo que usted tenga, según el interés y según la cantidad de años por la que usted va a, por la que usted va a estar pagando. ¿verdad? Por ejemplo, vamos a poner este caso de una casa de 300 mil. Esta, este, esta casa de $300,000 es con un 3% de interés a 30 años. Eh, bueno, esto sería lo que, lo que quedaría. el pago Este es el pago el, del principal y el interés. ¿okay? Que usted también tiene que pagar la seguranza. Usted tiene que pagar eh, los taxes de la casa. Y si tiene PMI, PMI. Pero esto es lo principal, el principal interés. Entonces, un pago te queda en $1,264. Ahora, esto es lo que lo decía, lo que está pasando en estos momentos es que, y ahora vamos a entrar, Juan Carlos, ¿por qué me das esta vuelta? Porque ahora te voy a explicar, <coughs> disculpa, voy a explicar cómo es que eh, haciendo un refinanciamiento, una estrategia de refinanciamiento, usted puede comprar ahora con unos intereses altos y después que pase un tiempecito usted puede refinanciar, puede quitar el PMI puede, y le va a quedar el pago bien bajo. Eso es lo que he hecho yo en muchas de mis propiedades, porque bueno, tengo el conocimiento de cómo funciona. Pero si esto no se preocupe, que si esto se le hace un poco confuso, una me puede llamar y nos puede pagar una consulta completamente gratis y nosotros le podemos asesorar qué es lo mejor para usted, si le conviene o no conviene de financiar o si lo que le conviene es vender y comprarse otra casa. Usted, lo, lo bueno que tiene mi equipo es que somos bien honestos, bien humildes, sabemos lo que es hacer dinero. Y le vamos a decir lo que es mejor para usted. Pero no tomamos decisiones, sino que le ponemos la matemática para que usted pueda sacar sus propias conducciones y no vaya con un banquero que lo que quiere sacarle de dinero por el refinanciamiento. Ok, vamos acá entonces. Mire, entonces, por ejemplo, usted tiene una casa que cuesta 300 mil. Vamos a decir que usted la compra ahora con el 6% de interés. El pago del principal, esto es por 30 años, ¿verdad? Eh, y para que usted tenga una idea, no es lo mismo, fíjense El pago mensual, aquí lo que está diciendo que el pago mensual... Eh, va a ser eh, 1798.65 principal interés eh, y que eso va a ser el 360 eh, que son los meses que llevan 30 años, ¿verdad? Y que eh, aquí no estamos poniendo nada, que esto va a ser el eh, tema para otro, para otro video quizás, eh, podemos hacer otro video, pero, si usted quiere cuánto es eh, sí, si usted le pone un pago mensual extra a, a su casa, cuánto le quedaría, cuánto le bajaría los intereses. Entonces, eh, acá le, le, lo que me dice es si lo hubiera puesto un pago mensual y acá me dice cuánto estoy pagando a, de interés a los bancos. Sí, sí, Juan Carlos, pero cómo sí? Bueno, sí, usted no sabía que cuando usted compraba una casa, depende cómo está el interés, usted va a pagar posiblemente el doble o más del doble, como en este caso que es más del doble. Fíjense que no es lo mismo cuando yo pago el 6%, fíjense cómo va a cambiar ahí, si le pongo que estoy en 3%, mira cuánto va a bajar a la mitad los intereses que tiene, le está pagando el banco. Entonces, ojo con eso, pero eso es prácticamente lo que pagamos todos, por uno, pues, eh, siempre hay que pagarle al banco. Eh, lo que usted tiene que saber es al tanto, al, al tanto ver estos videos por ejemplo y estar al tanto cómo están los intereses nosotros cada rato tenemos videos de cómo están los intereses y de, damos links de que usted puede acceder en Google y ver para que vea cómo están los intereses y cuándo refinanciar entonces, eh, miren este, esta, esta matemática esta conclusión, yo lo que quiero que usted entienda que si usted compra una casa hoy en 300 mil con ese por ciento eh, si, viene, si viene a ver a, a, a 30 años eh, me sale en 1798 pero eh, si a este mismo le, 30 años le pongo un interés del 3%, mire cuánto me queda, 3%, me quedaría un pago de 1.264. Eso es lo que había puesto aquí. ¿Entiende? Entonces eh, usted puede bajar casi 500 dólares en su pago mensual solamente esperando a que haya un buen interés. Por lo general, cuando ves que hay un buen interés, es un buen momento para comprar su casa. Ay, disculpe, para refinanciar su casa. Entonces, lo bueno de comprar en este momento es que usted prácticamente no tiene que poner dinero de su bolsillo. Porque, por lo general, cuando los intereses están bajos, todo el mundo quiere comprar, es un buen momento para comprar, entonces se convierte en la subasta. No hay casi inventario y eh, entra el oferta y demanda. Entonces, bueno, eso es lo que tenía por acá. No sé si ustedes eh, tienen alguna pregunta. Siempre déjenme los comentarios porque cada vez que termino los videos en vivo estoy chequeando para responderle eh, las respuestas que ustedes tengan. Así que los primeros 15 a 20 minutos que se termine el video yo voy a estar revisando y respondiendo personalmente estos comentarios cuando estás en YouTube o cuando estás en Facebook. Díganme ustedes de dónde está viendo este, este video. Y dígame si quedó algo que faltó por mencionar en este video para que eh, saber si a usted le conviene refinanciar o no refinanciar. Bueno, conclusiones es que no siempre es bueno refinanciar. Eh, usted puede refinanciar a 15 años o a 30 años. Eh, recuerde que cuando usted refinancia por menos años, el banco le va a poner un pago más alto. Esto, usted puede hacer un cachao. El cachao es dinero que... Usted le van a, a, a prestar prácticamente a y se lo va a incluir con el pago de la casa. Conclusiones: usted tiene que para refinanciar, usted tiene que eh, tener todas las condiciones, excepto que tiene que tener dinero guardado, porque el banco vamos a decir que usted tiene 100 mil dólares de equity, le costó 5 mil dólares refinanciar, el banco le va a poner eh, en su deuda que nueva que le va a quedar de la casa. Es decir, vamos a poner este, este ejemplo que no lo puse ahorita. Si usted, vamos a poner el ejemplo que usted, la casa es de 200, le vale 200 mil dólares ahora, usted le debe 100 mil y eh, tiene 100 mil dólares en equity, ¿eh? Vamos a decir que usted le va a sacar 80 mil dólares a la casa, ¿ok? Y si usted le va a sacar 80 mil dólares a la casa, eh, le va a costar prácticamente, eh, ¿qué? Mm, 5 mil dólares el refinanciamiento. El refinanciamiento puede ser de 3 mil, 5 mil, más, depende del banco, ¿Verdad? Entonces, so, de nuevo, tenía, la casa vale 200 mil, usted le debe 100 mil eh, y eh, usted le va a sacar 80 mil. Y lo que le costó el banco, lo que le va a cobrar el banco por, por, por hacer el refinanciamiento son 5 mil. Entonces, la deuda que usted va a tener nueva serían los primeros 100 mil dólares que usted le debía al banco, más los 80 mil que le va a sacar a la, a, a la casa, más los 5 mil dólares que eh, le está cobrando el banco. Entonces, la nueva deuda usted va a tener es de 185 mil y entonces el banco le va a poner el pago mensual con respecto al interés que está en el momento que usted está refinanciando y con respecto a eh, la deuda nueva que usted va a tener creo que esto le va a dar una idea mejor de qué es un refinanciamiento de que no siempre es bueno refinanciar porque tenía también este ejemplo tuve un cliente una vez se hizo cliente de nosotros eh, porque nosotros le explicamos todos estos detalles eh, porque venía de otro realto con otro prestamista, no todos los realtos desafortunadamente sabe todo esto en detalle y eh, ese realto lo que nosotros hacemos los realto es mandarlo con prestamista porque no, no, nosotros no supuestamente tenemos licencia de banco ni y, y estas cosas las hago yo en mi tiempo personal porque me gusta lo que hago, porque soy ingeniero, y me gusta andar con números y me gusta aconsejarle lo mejor para mis clientes que nadie me abuse de ellos, por lo menos cuando trabajan conmigo yo me asesoro de que los prestamistas no estén eh, abusando con cuánto le están poniendo de más interés y cobrándole costos extra por lo tanto, yo si yo veo que un prestamista está, que está trabajando con nosotros y estamos recomendando, está, por supuesto que ellos tienen que ganar su dinero y todos cobran por un fee, pero si están cobrándole mucho, mucho que vaya a afectar a mi cliente, pues por lo tanto, dejo de trabajar con ese prestamista y me busco otro banco que le pueda recomendar a, a, a mis clientes verdad, esto, entonces, bueno, es importante que usted conozca esto porque este cliente que yo tenía fue. El prestamista le hizo refinanciar tres ocasiones. ¿Se acuerda de lo que le había hablado del PMI? ¿Se acuerda que cada vez que pasaba algo en el mercado, ese prestamista lo llamaba? Oye, te voy a quitar el PMI. Pero lo que no sabía esta persona es que cada vez que refinanciaba, usted tenía que volver a los 30 años, no necesariamente, usted puede refinanciar y decir 20 años, pero acuérdese, cuando se reduce los años, usted puede aumentar el pago mensual. Pero le decía, venga que te voy a quitar el PMI. Y era una buena idea, quitarse el PMI, porque eran 100 o 200. Pero, recuérdense lo que le dije, de que usted tiene que, cada vez que refinancia, usted tiene que ajustarse al interés que hay en el mercado. Entonces, no sabía el oído. yo no sabía si era un buen momento o no para refinanciar, porque me quitaba el PMI pero al final el pago me quedaba igual. Y esa es una buena referencia que usted puede tener, que si el pago mensual no le bajó, ¿okay? entonces usted realmente lo que está haciendo es dinero para el banco, porque prácticamente cada vez que yo refinanceo es para un propósito, para pagar mi casa en menos tiempo o para bajar mi pago mensual. Y eso puede ser, depende si el interés está bajo, si me quito el PMI y demás y demás. Bueno, ahora sí creo que tiene una idea bastante grande de cuándo poder refinanciar o cuándo no. Déjeme sus comentarios. De nuevo, mi nombre es Juan Carlos Carrera. Soy real estate e ingeniero aquí en Las Vegas. Pero estas cosas que yo explico pueden servir para cualquier estado de los Estados Unidos. Así que no importa donde usted esté. Es casi siempre los bancos se ríen por reglas generales y casi siempre son los, los mismos principios a la hora de comprar una casa y qué es lo que tiene que hacer con los bancos. Pero les recomiendo siempre, eh, eh, si usted vive en otro estado, hablar un poco de esto, confrontar con su prestamista o con su real estate, estas cosas que hablamos acá. Bueno, eso es todo por hoy. Nos vemos en un próximo video, así que síganos, denos un like. Si no me da un like todavía, pues denle like, por favor, que no le cuesta nada y nos ayuda muchísimo a que otras personas como usted y como yo, que vine a este país, puedan hacer muchísimo más con su dinero solamente con saber qué es lo que tengo que hacer para hacer dinero en bienes y raíces.